Aprende el tiro de esquina con globito la Hola Fiferos, pues bien, esta jugada es muy buena, es una jugada prefabricada de mi y mención. Lo primero que vamos a hacer es en un trio de esquina Jalar a, a nuestro primer eh, delantero Vamos a distraer, vamos a crear una distracción ahí Y de ahí ubicamos a nuestro jugador Que siempre va a estar colocado en esa parte del área Chequense dónde está el portero ubicado por sí ya está mal parado De ahí en cuanto recibamos la pelota Caminamos en línea recta y calculamos con nuestro stick darle a ese lado del ángulo de la portería Entre dos barras tantito pasaditas y tres Y ¡pum! Aventamos el tiro globeado de esta forma Para hacer un golazo épico e increíble eh, Esta técnica pues realmente es de practicarla eh, No todos los tiros de esquina salen obviamente Pero si sí una gran cantidad eh, de ellos les va a salir Pero vean aquí nada más el, el chiste es que puedan darle el pase preciso y bien Al jugador que recibe la pelota de ahí perfilarlo de manera recta y con su tiro globeado calcular, eh, bueno, tanto la posición que va a ser al ángulo eh, superior contrario donde esté el portero y la fuerza, que esto es entre dos barras, eh, dos barras y media más o menos. Eh, chequenlo practíquenlo y púlalo porque es un gran elemento sorpresa cuando estén atacando y sobre todo para tirar tiros de esquina. Entonces, bien, feros eso fue todo por este video. Muchísimas gracias por, por verlo y recuérdenlo, realizando jugadas prefabricadas de globito, FIFA LA VIDA